Duarte les daba dinero, López Obrador, y tú lo sabes. Tenemos ya arriba. Eres un corrupto, eres un bocón. A la gran figura, a la juvenil figura, que es el torito. ¿Qué le digo al señor Yunes? Es sencillo. Es cosa nada más de que él demuestre que Duarte me dio dinero, y yo renuncio. La... No, no tú estudia lo primero. 25 victorias. Él por... está esperando que entres a cambiar de... golpes. De... No sé si te lo voy a demostrar. Te quiero recordar, por si ya se te olvidó, que tú y tu movimiento recibían 2 millones y medio de pesos mensuales de Duarte. La juventud contra la experiencia. ¿Quién triunfará? Que vamos a enfrentar a la banda de la moronga azul, a los Yunes, a los Calderón, a...